Que ¡Nunca vea mi boda! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Son garras reactivas, con habla de hambre. ¿Y quién quiere decir que me lo Un hombre que defiende la libertad de las mujeres. Dile que por decreto las jóvenes habitan libres en esta tierra. entiendes? Libres son ellas quienes deciden. Recuerdo aquel día lejano en que esta ciudad nos dio así. Gritos de júbilo llenaban esta orilla, entonábamos cantos y, sin embargo, un horrible destino le estaba esperando. La guerra, la guerra. Las madres de Argos se han quedado sin hijos. Hijo, tu madre Exige a los tebanos que dejen a los muertos tener su tumba. ¡Es una causa justa! ¡Alza tu rostro! ¡Mírame a los ojos! ¡Yo te a un hijo que era soldado! ¡Yo te a un mal brillo! de los partos poder alumbrar otro cuento pero sabe hijo que muerto una y cien veces muerto y con más fuerza que antes yo, tu madre voy a parirte de nuevo voy a parir cada letra de cada verso de tu historia que muerto una y cien veces muerto yo en tu memoria.